Sakni te pregunta, me gustaría saber cuál es la visión de la ética budista en relación a los movimientos feministas que en diferentes partes del mundo están abogando por la despenalización del aborto, por el derecho al acceso libre y gratuito de este para que sea practicado en condiciones de seguridad, para garantizar la vida de la mujer y la búsqueda de la excarcelación de mujeres que están en prisión por haber abortado. Um, y aquí, eh, yo creo que es algo que vamos a ir como desarrollando destreza en poder hacer, que es eh, nosotros mismos mirando los principios eh, básicos, a nosotros nos toca aplicarlos a situaciones específicas. ¿No? Y, una como un, una nota de precaución cuando hay preguntas de este tipo de cuál es la visión budista o qué dice la ética budista eh, en relación a porque aquí entramos en, en, el, en el proceso de aplicar ¿no? de, de traducir algo universal a algo particular y en esto hay eh, hay interpretaciones y también es importante reconocer que hay una pluralidad, pluralidad de interpretaciones dentro del budismo mismo. Hay diferentes maneras de vivir la ética y diferentes uh, principios de enfatizar. Si tomamos la cuestión um, de la, del aborto, y, y también hay otra pregunta, um, que dice si, de Carolina Sesguín, que pregunta si es necesario legislar sobre el aborto. Y estamos en una situación donde ya se ha legislado sobre el aborto. Esto, ya la legislación existe, diferentes formas existen en diferentes países. Si aplicamos distintos principios budistas a la cuestión del aborto eh, podemos ver diferentes facetas. Eh, un punto de entrada es que eh, la ética budista eh, no se trata de prohibiciones, prohibiciones eh, y requerimientos. Eh, la ética budista es una serie de reflexiones sobre causa y efecto. ¿Cuál es el impacto de esta conducta en el actor y en otros? ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias ¿no, de eh, ciertas acciones? Y también, cu ¿cuál es la causa para tener un resultado deseado? ¿no? Esta es la manera en la que el Buda enseñó la ética. No esto es malo, no lo hagas, sino esto trae sufrimiento ¿no? al actor y a quien lo recibe. Y definitivamente es fundamental que queremos fomentar eh, un profundo respeto para la vida, una, eh, una sensación eh, de... Sobre todo en re relación con seres sintientes, con seres que tienen conciencia de querer cuidar su vida. ¿No? Y sí, sin, sin duda el Buda indica que los fetos son, ya hay una conciencia. Una vez ya, hay eh, conceptualización, concepción, eh, la conciencia está presente. Y en muchos textos el Buda, probablemente lo hayan mencionado en, el, en la plática, el Buda describe y otros también describen que se necesitan tres factores eh, para que haya una nueva vida. ¿No? Y las tres son eh, que los padres físicamente son capaces de... Eh, de producir, o sea, es el momento correcto para la mujer, la mujer eh, está, tiene la, las condiciones físicas para sí concebir y el, eh, el hombre tiene las condiciones en su esperma de poder eh, generar vida. Estas condiciones básicas, tiene que ser el momento del mes, etc. Las condiciones físicas de los padres, los padres se tienen que juntar con pasión, así dice, y la conciencia, una conciencia, un ser en el bardo, una conciencia del ser en el bardo, tiene que acercarse, tiene que estar presente. Por esto muchas veces hay salud en ambas personas, se juntan, pero no cada vez se embaraza la mujer. ¿no? ¿Por qué? Bueno, puede ser por uso de con... Anti, con ¿ay, ¿Cómo se llaman? Anticonceptivos. Estoy con Dapel y no recuerdo el nombre. Ustedes saben lo que, lo que se usa para impedir que se embaraza. Anticonceptivos. No, esto es inglés. Ya, saben esto, ¿no? Eh, muchas veces se junta, son saludables, no hay esto que impide, pero no se embaraza porque no hubo una conciencia de un ser en el barrio. Si sí si hay una conciencia con un ser, del, un ser en el bardo que tiene la conexión kármica y si entra ahí, entonces inicia una, un ciclo de una siguiente vida. Y por lo tanto la acción de abortar es, es expulsar este ser de, de su cuerpo incipiente humano y a, otra vez a ir al bardo. Y, esto, esto simplemente es una descripción de los mecanismos de la concepción. A la misma vez, tenemos que mirar la situación en la que vivimos, en la que si se penaliza el aborto, no es que estamos eh, acabando con todo aborto. Simplemente estamos dividiendo en clases sociales entre los que pueden pagar una clínica privada donde se hace con mucho cuidado o en condiciones higiénicas y la clase de mujeres que no cuenta con esos recursos económicos y va a lugares donde muchas veces incluso ellas mismas pueden perder su vida, en que quedan sin capacidad de volver a embarazarse, o que se quedan con, con problemas eh, físicas muy, muy, muy terribles. Y a la misma vez, los que están eh, en esta posición de, de haber llegado a querer eh, abortar, también pueden terminar con una sentencia penal. Así que, cuando pensamos, contemplamos penalizar o despenalizar eh, no es una cuestión solo de aborto o no aborto. La, la pregunta si aborto es algo que queremos animar y posibilitar no es una pregunta que podemos aislar de todo este contexto porque el aborto no vamos a eliminar penalizándolo. ¿no? El aborto es, algo, es una opción que mujeres en diferentes situaciones han elegido desde hace mucho en los textos antiguos sánscritos como hay como eh, no recetas hay descripciones de lo que una mujer eh, puede hacer para interrumpir el, como el embarazo las hierbas y otras recomendaciones que hace. O sea, esto es algo que, no en textos budistas, pero en otros textos sánscritos que estamos hablando de milenios. Dos, tres milenios. ¿no? Dos y media, tres milenios. Así que sí es importante reconocer que esto es algo que se ha llevado a cabo desde hace mucho. También tenemos la, toda la... Eh, pregunta de eh, la manera en la que eh, el cuerpo de una mujer eh, no es solo el cuerpo de una mujer, sino tiene muchos significados y se convierte en un campo de batalla simbólico ¿no? y que una de las maneras en las que las mujeres y mujeres históricamente han eh, intentado y logrado eh, recuperar un poquito de, su, eh, de su, los derechos de autonomía de su persona han sido a través de, de, de eh, establecer derechos sobre su propio proceso de reproducción y aborto no es una, no, una estrategia que estoy recomendando para evitar concepción ¿no? pero que todos los las cosas que yo ya no sé cómo se llaman las pastillas y el perdón debo de aprender ese vocabulario anticoncepción lo que impide que concibe todos estos son herramientas que tienen un, un impacto eh, social, un impacto de recuperación de la autonomía de la mujer, que da a una mujer la opción de decidir cómo va a vivir su vida. Así que hay muchos temas, muchos temas que entran en esta discusión. ¿no? Desde la perspectiva budista, Um, el aborto sí es una forma de matar. Uh, queremos uh, evitar matar. Uh, nosotros que estamos practicando el budismo y aprendiendo sobre las consecuencias, uh, pero de ahí, de ahí a tomar una postura que las mujeres que lo han hecho como deben de estar encarcelados, o quienes lo hacen deben, deben de separarse por clase económica, esto también es un, un paso grande. Yo creo que eh, como budistas, como nosotros podemos aportar a esta situación, primero es de reconocer su enorme complejidad y nosotros realmente querer encontrar una posición propia donde estamos valorizando la vida enormemente, la vida de todos, incluyendo el bebé. Y de cuando el aborto es eh, penalizado, eh, todas las mujeres que van a clínicas como ocultas y subterráneas eh, no están recibiendo una buena... No, eh, en que implica no está teniendo la oportunidad de contemplar si a lo mejor ¿no? hay condiciones en las que sí podría dar a luz, quizás da en adopción, toda una serie de opciones no, no se las presenta. Y yo creo que también toda la discusión del tema de aborto está impregnado eh, precisamente con con esta con el rol de género que valoriza eh, la maternidad como el cúmulo de, de lo, la, lo que es una mujer. Y uno de, de los efectos de, los, eh, de establecer derechos sobre o la autonomía sobre reproducir o no reproducir para la, la mujer ha sido eh, crear eh, un espacio donde la, la maternidad no es obligatoria de ser mujer y heterosexual o estar o ser una mujer violada ¿No? y esto sí ha tenido un efecto muy liberador eh, en el sentido social. Así que el tema del aborto es un tema muy, muy complicado. Si nosotros personalmente estamos en esta situación de conocer a alguien o, o de nosotros mismos estar en una situación de, de, de estar embarazadas y, y, y pensar que no estamos en condiciones de tener un hijo, entonces lo primero que nosotros contemplamos es que hay un ser que ha llegado a mi cuerpo para su hogar y esto es un ser que tuvo una semilla kármica para ser un ser humano. ¿No? Y esta semilla kármica vino en un karma colectivo conmigo. Yo tengo un vínculo kármico con esta persona y aquí llegó. ¿No? Y es una vida que ya empezó. Y si nosotros en nuestra persona o en, en, en nuestra experiencia directa abordamos el hecho de estar embarazado inesperadamente o no queriendo, si lo abordamos desde ahí, desde reconocer ¿no? que hay un ser ahí y, que, y querer realmente mantener los ojos abiertos frente a esto, yo creo que con esto podemos, cada quien, ir viendo cómo ¿Cómo va a responder frente a esta situación? Y esta también son, esta respuesta que estoy dando definitivamente no es una respuesta que encontrarías en los textos clásicos. Los textos clásicos budistas están escritos por hombres que nunca han vivido con el temor de estar violada y quedar embarazada y después, ¿qué haces? Eh, que a lo mejor eran conscientes de esa posibilidad, a lo mejor no. Tampoco fueron escritos en una época donde realmente se cuestionaba roles de género y se apreciaba plenamente en un contexto social e institucional eh, la igualdad de la mujer. ¿no? y también fueron escritos mucho antes toda la revolución reproductiva. Y yo creo que es eh, nosotros que estamos practicando seriamente el Dharma ahora, que queremos ser absolutamente fieles al espíritu de las enseñanzas del Buda, tenemos que ver las los cambios en circunstancias y tenemos que ver nosotros auténticamente cómo nosotros podemos vivir nuestros principios en completamente otras circunstancias. Y esto es el, un proceso que nos toca con todos los temas de la ética. Todas las preguntas, no, no todas, pero muchas de las preguntas de esta semana son situaciones muy complicadas, donde no es fácil aplicar la ética. Y parcialmente, ¿no? este curso es para hacernos conscientes ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos tiene implicaciones éticas? ¿Cuánto de lo que hacemos está beneficiando y dañando a otros? ¿Y cómo nosotros tomamos responsabilidad para las consecuencias para otros de nuestras propias acciones?